Nadie defiende la enmienda del Grupo de Podemos. Senador Martínez. Vale. Muchas gracias, señor presidente. El Partido Socialista ha planteado esta propuesta de reforma fiscal y de persecución del fraude fiscal allí donde sabe que no puede prosperar, en el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta y no en las comunidades autónomas donde gobiernan ni tampoco en el Congreso de los Diputados, donde podríamos articular conjuntamente una mayoría suficiente para llevarlas a cabo. Por otra parte, queremos agradecerle al Partido Socialista que se haya fijado en nuestras propuestas y nuestro programa electoral y que las asuma como propias. Para nosotros esto es significativo. Hemos presentado esta enmienda, por una parte, para corregir algunos de los defectos que contiene la moción y para complementar algunas de las medidas propuestas. En primer lugar, estamos completamente a favor de que tributen más quienes más tienen, pero creemos que, con su propuesta, el impuesto de patrimonio y el impuesto sobre las grandes fortunas grabarían el mismo, el mismo hecho imponible, lo cual puede ser problemático e incluso inconstitucional. En segundo lugar, proponemos eliminar exenciones y bonificaciones injustificadas en el impuesto de sociedades, como los privilegios a las SICAP y a los fondos de inversión. En tercer lugar, revisar la situación de los convenios de doble imposición con países que en la práctica no intercambian información tributaria con nosotros. Y en cuarto lugar, iniciar actuaciones de comprobación e investigación de aquellos quienes se acogieron a la amnistía fiscal del Partido Popular. Por otra parte, eh, proponemos completar las medidas expuestas en la moción. Consideramos que a este guiso le faltan ingredientes. Se han dejado fuera la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas para aumentar el tope impositivo y los tramos del mismo. Se han dejado también fuera la reforma del impuesto sobre el valor añadido para reducir los tipos en los bienes de primera necesidad y aumentarlos en los bienes de lujo y no han contemplado la creación de un impuesto de solidaridad destinado a que el sector financiero contribuya a la recuperación económica y empiecen a devolver los miles de millones de euros que nos costó a todos los ciudadanos el rescate bancario. Los señores del Partido Socialista son un poco despistados y se han olvidado de incluir en su moción el más importante de los impuestos directos y el más importante de los impuestos indirectos. Pero no se preocupen, porque nos tienen aquí para hacerles memoria siempre que les haga falta a ustedes y a los señores del Partido Popular. Muchas gracias.